que tenemos de los vikingos es la de una manada de lobos sangrientos, no muy diferentes a los actuales ángeles del infierno, aterrorizando a gente inocente y pacífica, especialmente a los clérigos. Su llegada era súbita e inesperada. En cosa de pocos años, fueron temidos por todo el mundo cristiano. No pasó mucho tiempo antes de que los nombres de sus lugares de procedencia, daneses, escandinavos, noruegos o norteños, se convirtieran en simples sinónimos de la palabra pirata. La época vikinga se ha caracterizado por ser una violenta explosión de paganismo anticristiano. Los vikingos, al llegar con sus bellos navíos, eran vistos como piratas que aparecían como las nubes tormentosas del norte. Primero en pequeños grupos de ataque. Y luego con grandes flotas. Los vikingos, tal y como los conocemos, venían de una zona de la Europa del Norte, Escandinavia, conocida como Noruega, Suecia y Jutlandia, que es la parte septentrional de Dinamarca. Aunque recibían diversos nombres, eran conocidos colectivamente como vikingos. En el año 789, Bodehurt, juez del rey Brícik de Essex, se apresuró a ir con un pequeño grupo de compañeros a Portland, en la costa sur de Inglaterra. Investigaba tres barcos sospechosos que se suponía eran mercantes. Lamentablemente para él no lo eran y Bodehurt se convirtió en la primera víctima de los vikingos. Los extranjeros le mataron a él y a sus compañeros. Y, como señala la crónica anglosajona, estos fueron los primeros barcos de daneses que llegaron a la tierra de los ingleses. Tras este primer y amenazador encuentro, durante cuatro años no se vuelve a oír hablar de los extranjeros bárbaros del norte. más tarde irrumpen impetuosamente sacudiendo a la cristiandad desde sus raíces con el saqueo de Lindisfarne, la isla santa. A partir de ese momento y durante los siguientes 300 años, no cesaron de aparecer en la historia. Si leemos las crónicas anglosajonas, todos los años se mencionan oleadas de incursiones vikingas en lo que ahora llamamos las islas británicas. Era un problema endémico. Una vez quedó claro que podían obtener botines fácilmente en Bretaña, y dado que algunos reyes habían pagado a Dane Gold para que volvieran al final de la estación, nos convertimos en un blanco habitual en estas islas. Lo que siempre me ha fascinado es que no solo nosotros hemos recibido este trato. Un poco después en la historia nos encontramos con flotas de vikingos navegando por el Mediterráneo hasta Sicilia e incluso Constantinopla. Y en Santa Sofía, la gran catedral que hoy es una mezquita en Estambul, justo arriba de la galería de la gran cúpula hay unas marcas que fueron grabadas con un cuchillo en el mármol de la balaustrada. Godric estuvo aquí. Era una especie de vándalo del siglo IX, un individuo duro como otros muchos de las futuras generaciones que se aburría con la misa que estaban oficiando abajo. Sacó su daga y grabó su nombre en el edificio. Este fue el principio del periodo conocido como la Era Vikinga. Navegando hacia el sur, los vikingos se establecieron en las islas Orkney y en Shetland colonizaron Escocia e Irlanda. Invadieron media Inglaterra, siendo detenidos por el único rey al que los ingleses han llamado magnífico, Alfredo de Essex. Atacaron y poblaron Francia hasta llegar a Luar. Tomaron Lisboa, Cádiz y Sevilla. Se desplazaron hacia el este y saquearon Pisa. Algunos vikingos llegaron hasta Sicilia y se establecieron allí. Los rus, o vikingos suecos, remontaron el río Volkov, hasta Novgorod. Desde allí, algunos fueron por tierra, llevando sus barcos sobre rodillos de pino, hasta el nacimiento del naiper. Desde allí hasta Kiev, el Mar Negro y Constantinopla, donde la guardia personal del emperador estaba constituida básicamente por vikingos. Otros fueron desde Novgorod hasta el Volga y navegaron hacia el sur hasta el Mar Caspio y Bagdad. Novgorod y Kiev, ambos reinos vikingos, se encontraban en una de las rutas de comercio más ricas del mundo. Los rus dejaron un perdurable legado con su nombre, del cual se deriva Rusia.